Soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Walter, no lo puedo negar, yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Walter, no lo puedo negar, me estima el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer, me estima el hombre, me quiere la mujer, por eso todos me quieren conocer, yo a las mujeres las quiero como son. Hueras morenas también las de color, yo a las mujeres las quiero como son. Buenas morenas también las de color, si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de rogar. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de rogar. Guante, guante, te quieren conquistar, si está güerita no me hago de rogar. No me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si está gordita, no me hago de rogar Walter, Walter, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago de rogar El Internacional Casino También las de color, yo a las mujeres la quiero como son. Gueras morenas, también las de color. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita, no me hago de rogar. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita, no me hago de rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar, si está güerita, no me hago de rogar. Walter, Walter, te quieren conquistar, si es morenita, no me hago de rogar. Walter, Walter. Gorditas no me hago de hogar. Walter, Walter, te quieren conquistar. Seis chaparritas, no me hago de rogar. Con respeto y dedicación para el amigo Walter del original Acapulco Tropical.